Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que você for assistir esse programa que está estreando hoje, reestreando né, hoje quinta-feira e sempre será uma vez por mês às quintas-feiras aqui no canal Arte ao Vivo. E este programa, que é o Perfolatino, é, é como eu costumo dizer, o, talvez o único programa em portunhol né, do YouTube brasileiro. Eh, en portunhol es una brincadeira, porque en verdade solo quien habla portunhol soy yo, porque mi, mis invitados todos hablan español. Y hoy tengo el placer de estar acá con Nancy Gibolp, que es una artista que admiro muchísimo, de Chile, y que ya la conozco, estuvo conozco en, eh, el, en nuestro festival Perfor eh, del año 2017. 2014, 2015, creo que 2015, por ahí. Y eh, eh que ya conozco eh que es una, una persona extraordinaria, que es profesora de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, que es una ciudad increíble, una de las ciudades que me gustaría muchísimo vivir. Eh, también es una performera de muchos años, que tiene una sólida... Eh, un sólido trabajo, todo marcado desde el inicio por la irreverencia, la singularidad, eh, la cuestión femenina sin ser feminista, que ella, a ella le gusta decir eso. Eh, eh, bueno, estamos acá con la increíble Nancy Gewold. Gracias, Nancy, por venir eh, en nuestras entrevistas de Perfola Chino. Eh, Nancy me envió una serie de, de videos, eh, me gustaría empezar con el video que estaba en la abertura del programa, ahí, aún a poco, a vosotros, que, a vosotros que están a ver, que es el video de una obra que me parece muy interesante por varios motivos, presentada en Distant Bodies, eh, uno de los eventos de de que Alexander del Rey, que alias ya fue entrevistado acá en Perfor Latino, uno de los eventos que ellos producen. ¿No es esto? ¿Distant Paris, ¿No es de Perfor. De, de, de, puede ser que no diga correctamente. ¿Distant Paris es uno, es uno de los eventos que ha hecho Alexander o no, Nancy? Sí, sí, el último, que hicimos el 21. El último, sí. Me acordaba... Sí. me acordaba de esto, por eso vale. E esto es muy interesante porque es un video, por varios aspectos, muy interesante. Por primero, que es principalmente las manos del artista. Entonces, el impacto que la imagen nos produce de las manos del artista es eh, un tejido de las manos del artista en sus propias manos, ¿no?, hace a valer de, del, del piel ¿no? Que se pueda pasar a. No sé cómo se llama esto en español. Me olvidé el término de agulla en portugués. De, de pasar la aguja, el banal, coser Y esto, esto. Eh, y eso es muy interesante porque hay también en Brasil un artista que no exactamente en la misma época, pero ha hecho una cosa muy semejante. Es una artista mujer, entonces eh, parece que hay una relación muy interesante con los, las cosas que son eh, pensadas, que la sociedad patriarcal ha pensado que son exclusivas de las mujeres y cómo las mujeres eh, trabajan con eso. Ya que estamos hablando de performance, quiero empezar por te preguntar esto. ¿Cómo, cómo entran las tareas, o que se puede llamar de tareas femeninas, en tu trabajo, Nancy? A ver, yo en, entro en las tareas femeninas porque soy una mujer, punto uno, pero además, eh, sí, la, el coser las manos ah, fue una cosa bastante sentimental en realidad, o sea, tremendamente emocional, porque mi hijo murió hace tres años y yo sentí que no lo había podido sujetar. Yo siento que no es exactamente eso. Yo no he visto nunca que a un hombre le digan, tú haces un arte hombril o ¿no? masculino, o sea, siento que a lo mejor como mujeres tenemos más presencia de lo que somos, o sea, menos dudas de quiénes somos y por otro lado, por supuesto que el lenguaje secreto de las mujeres no lo tienen los hombres, o sea, hay algo ahí que yo pienso cuando hago el tejido, cuando coso mis manos, cuando en general como que siento que hay, hay situaciones en que solo las mujeres pueden eh, entender, pero mm. por, eh, por ser más bien eh, más, más eh, yo soy redonda, yo, soy, yo no tengo lados, por ejemplo, y entonces mm. y, y generalmente los hombres que están en lo que yo veo que quieren pintura que es porque están, son penetrantes, son penes, o sea van derecho, mm. ¿no es ¿cierto? en mm. cambio el soy circular de hecho mm. no sé ni dónde está mi izquierda ni dónde está mi derecha y dentro de esa manera de pensar y de hablar mía es como yo hago mi obra también ahora mm. soy yo, o sea, es mi retrato sigo siendo siempre yo en todas mis obras yo creo que seguramente son si alguna vez se ven todas van a decir, esta es de ganancia esta también esta. o sea, puede que sean reconocibles siento no sé pero voy a que eh, yo por fin, o sea, desde que hice las instalaciones, que en todas había performance al final, eh, me di cuenta que la libertad era lo más importante, o sea, de hacer, si me aceptaban con lo mío, bien, y si no, bien también, pero yo no iba. O sea, me las... Pero he mismo, ¿Mm? mismo en el principio de tu trabajo, cuando hiciste las UVs, bueno, ya existía esta cuestión del cuerpo. Sí. Eh, por lo tanto, no existía exactamente la performance, pero ya una cuestión de cuerpo y del cuerpo femenino en sí. principio. Entonces, creo que es una. Lo que pasó, eh, que me parece que pasa siempre con todos los artistas que se van a performance, es una expansión ¿no? sí. de sus cuestiones fundamentales. En su caso, de la cuestión del cuerpo, del cuerpo y la cuestión del del trazado, de escribir o de te tejer, te claro. de, ¿no? de hacer el tejido. ¿no? Yo siento que desde siempre, yo trabajo solamente la línea, yo fui una gran dibujante, me gusta mucho hacer mm. croquis, pero siento que todo es línea, o sea, línea palabra, línea frase, línea escritura, línea tejido, línea construcción, o sea, todo va como... Línea cuerpo también. Línea cuerpo y yo dejo mis huellas son líneas, mi futuro, si es que existe en línea, o como dicen los mapuches, es mentira. El pasado lo vemos al frente, pero el futuro está atrás y no sabemos nada. Sí, sí, o sea, ya escuché explica. sobre eso. ¿No es muy es es genial. Es muy genial. Entonces, sí. es como. Eh, además, que este año duro que ha sido de la pandemia, e igual yo he hecho algunas performances, pero me quedé encerrada en Santiago porque mi hermana murió acá y no alcancé a volver. Entonces, estoy sin taller. Pero eso me ha servido también para sacar desde adentro más cosas, porque de repente el tener mucho material, a ver, yo soy muy eh, casi diógenes, entonces camino por las calles, veo algo que me interesa y digo, esto es mío, o sea, siento que lo que les digo a mis alumnos también, que el material me interpela. O sea, me sí, llamo. yo soy entonces, testimonio de esto, porque tu casa en Valparaíso es un tesoro con muchas cosas, eh, tiene muchos objetos, todo eso, me acuerdo muy bien, esto es muy interesante. Incluso eh, en uno de los vídeos que me enviaste, hay una escena, todos los vídeos, eh, a propósito, todos los vídeos que estoy a hablar ahora están en la presentación eh, de este vídeo, entonces los que están asistiendo pueden clicar en cada uno de los vídeos y verlos en separado. Estamos a comentar los videos, pero todos ellos están disponibles en la lista, en, el, en sí. la relación que están abajo ahí del video. Pero sí, eh, hay un video que entras en tu casa, en la eh, calle Atkinson, sí. ¿no? Y que sí. se ve eh, este, esta, y esta casa que es un, un repositorio de varios, varios objetos. Entonces... Sí. Es muy interesante eso que hablas porque es un camino que haces y que vas llevando todas las cosas por el camino. ¿no? Sí, yo a veces eh, me he demorado 10, 12 años en usar lo que alguna vez quise, me lo hice propio. Te fijas, lo busqué, lo encontré y lo guardé. Y, mm. y todavía tengo cosas que no he, no he usado, pero la mayoría sí, de alguna manera. Mm. Me acuerdo que compraba telas por kilos porque... ...para algo me irán a servir... ...y después con esto de... ...que yo te contaba del... El, de, uh, ...de la foto... ...de la foto de perfil... Del, ...de la madre sí. de una mía ...porque era el estigma del judío... ...yo hice unas... Sí. ...inmensas sábanas que subían y bajaban... No, ...eso no te lo mandé pero... Que, ...que tenía que ver con instalación... ...y estaba ahí en serigrafía... ...y las hice esas en grande... ...entonces siempre... Y esas, esas telas que yo te cuento, las tenía con ocho años y ahí las usé recién. Yo creo que uno vive acostado y enrollado en sus propios materiales y en su propia... La vida es el material, el material es nuestra vida, no sé, a mí me... Sí, es por y los yo... artistas de la performance en general. Los materiales tienen una simbología muy fuerte, es una cosa muy importante. Eh, a veces son materiales muchas veces precarios, como por ejemplo en este trabajo que tú eh, utilizas las, las botellas de plástico uh -huh. que sí. pone pon en los pies. ¿no? Sí. Estos, a veces son material, pre, materiales precarios. Una artista uh -huh. brasileña que es hoy muy conocida, pero no tanto en su época, infelizmente, que era eh, Ligia Clark, Sí. Siempre se, eh, se ha hecho uso, de, ha, hecho, uh, ha utilizado materiales que eran muy precarios y que producían eh, todavía un efecto muy interesante. Entonces, a veces pienso que tu trabajo también tiene que ver con esta tradición de mujeres que se van pegando los objetos, que a veces son objetos que no son perceptibles, que se... Se, se toman y e, e hacen otro sentido. Como en esta misma performance que tú uh, eh, que, eh, tira trozos de, de un tejido y sí. después lo ofrece para prender las botellas, botellas sí. en, en los pies. Sí. ¿no? Sí. Con sí. este efecto de sonido increíble que produce en la galería, que es muy interesante. Muy interesante, esa, esa fue una. Y eso fue una. A ver... Eso también viene de una emoción fuerte. Yo vi una foto de la pobreza africana en que estaban sí, los sí. pies de una niñita con sus zapatos hechos de botella. O sea, mm. es donde tú dices, clic, esto es. ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo lo sigo mostrando? Pero extrañamente, si tú ves el, el video, el, claro, la performance video, eh, la gente que lo vio, casi todos, por supuesto, alemanes, chilenos, blancos, no sé, cómo, uh -huh. como que no son de un mundo difícil, eh, se los pusieron y los que les gustó fue el crujido, entonces bailaban, entonces sí. mi mensaje o sea, qué interesante, porque tampoco pueden no tienen por qué entender lo que el artista quiere decir, pero me parecía que eso era tan obvio y no era para nada obvio, te fijas, entonces hubo una alegría tremenda y otra, otra situación, y eso es lo que He aprendido que no puedo hacer nada para otro. Yo lo tengo que hacer todo para mí. O sea, sí. lo que entiende el otro es su resonancia. Yo puedo resignificar objetos. O sea, la foto yo la resignifiqué y rajé una sábana y atropellé unas botellas porque las puse debajo de las ruedas del de la, de, de, de la, de automóvil para que se aplastaran y le hice uh -huh. unos botellas con fuego, etcétera, pero... La resignificación que yo le di a esos zapatos de la pobreza misma, de la, de la última, más allá no se podía estar. Estar a pie pelado, por supuesto. No tenía que ver con lo que, o sea, yo lo pasé fantástico, me, sintió, me lo sentí que estaba muy bien resignificado, pero de todas maneras, la resonancia en los seres humanos que me ven, por supuesto, todos tienen una historia distinta, no pueden ver lo que yo veo. Es imposible. Y nunca mm. un creador va, va a poder eh, Dar Va a decir lo que es Realmente lo que siente mientras lo hace Yo te contaba también que eh, En la última Que hice ahora en abril Que yo me coso las manos eh, No sé si eh, Es porque a ver eh, Yo la encuentro muy emocional yo, no soy, yo soy barroca pero no tan emocional Soy muy mm. barroca Y tú ves las cosas que yo hago Todas son excesiva, sí, sí, pero, pero esta que ves las putas manos cosiéndose, eh, mi hijo murió hace tres años y te lo juro que no, no he sabido y no todavía estoy enojada, no, no puedo creerlo o sea, todo lo que tú quieras pero de repente sentí que no lo había podido sujetar entonces me cosí las manos y ahí me di cuenta que se me cayó y se me quebró o sea, esa situación es lo que yo sentí mientras lo hice Nadie tenía que sentirlo, pero yo, eso me pasó a mí, ¿te fijas? Uno se acuerda mm. más de que hubo otra persona que también se coció que, yo, no, yo no alcancé. Como te digo, eso es mostrar un pedacito, ya no eran la, las vísceras que uno muestra, así, era el pedazo del corazón el que yo abrí en ese momento. Mm. Es, es, es, eh, pero siempre es desde adentro hacia afuera, no, no hay performance sí. que tenga que ver con una representación. Yo ahí estoy, como siempre digo, no se representa eso del teatro, se presenta. Y se presenta, de eso... sí, sí, sí. Me ha gustado muchísimo lo que habla sobre eso. Ahora, eh, que me gustaría de hablar de, de, de su nombre, que Volp, que es yeah. un nombre judío, nombre judío, entonces también eh, quería hablar un poco de tu visita a Tel Aviv cómo fue esta experiencia, porque si es que en el video dice que visitas a tu hermana, si no sí. si me acuerdo sí. bien, eh, ¿cómo es esto también? Eh, porque hay también un hilo de memoria ahí muy interesante, quería que, que lo comentase, y de, ver, de sí. hacer este tejido inmenso también en las calles de Tel Aviv. Entonces, claro. esto y ahí me no... interesaba. Ahí lo resignifico de nuevo porque yo estoy haciendo ese tejido por la paz. Ahí sí. decido que es por otra cosa, o sea, hay que unirse por la paz. Yo tengo una amiga muy querida que es la que sale ahí, la Gina, que ella trabaja con los árabes, eh, les enseña hebreo en, en Gaza, ¿te fijas? o sea, es una mujer que no la quieren, por supuesto, mucho, porque tú sabes que son chauvinistas los israelíes. Sí, sí. Pero, sí, pero... Y como yo no soy sionista, eh, o sea, no sé cómo decírtelo, nunca he deseado irme a Israel. Yo siento que mi, yo soy chilena primero que nada. No tengo... A ver, esa, esa, uh -huh. el judaísmo que yo pueda tener dentro de mí tiene que ver más bien con una tradición o con una memoria psicogenética que la puedo tener en las rodillas. No tengo por qué tenerla en la cabeza siquiera o en los sí. géneros, no Entonces, eso está dentro de mí y... Yo siento que, igual como Margaret Mead decía, que los bastoncillos, que en el ojo, los bastoncillos de los ojos, tienen improntado todos esos dibujos que tienen los, eh, los personajes, los primitivos, los dibujos de los, los zigzagues de los griegos, la, de Latinoamérica, el círculo, el montículo con un punto al medio, el medio sí. sol, el sol entero, todo eso está improntado en, me encantó además porque encontré que era un cuento, no sé si es cierto o no, pero que nosotros nacíamos nosotros con eso improntado en los bastoncillos de los ojos, o sea... Qué increíble. Sí, qué increíble, porque entonces quiere decir que me están dando un camino, porque si yo juntara todo eso podría subir, bajar, subir, meterme por dentro en chat. Como también se habla mucho de esa cosa que a mí me fascina, que es eh, que los todos los, tambores, to todos los tambores tienen un cruce al medio, porque por ahí se mete el chamán para irse a, a su... A su ah, lugar. Qué interesante. Claro, eh, por ahí se mete el chamán, por el centro del... Y, y ahí si tú comparas, eh, hay muchas cosas muy parecidas entre los mapuches, por ejemplo, que es lo que más cercano tenemos nosotros. La única diferencia es que somos los únicos en el mundo que tenemos chamanes mujeres. Ah, qué interesante. Claro, nosotros, eh, ahora después deben haber más en otro mundo, pero también, como en el judaísmo, o sea, todas las religiones que son masculinas, pero esa más que nunca. Imagínate que en algún momento se, se decía, el judío amanecía diciendo gracias Dios mío por no haberme hecho mujer. O sea, Uf, qué Y también tengo otro, que era una especie de performance en la que yo escribí, pero es una, un dicho que dice, y la mujer hace vestido y lo vende. Eso significa que la mujer trabaja, vende y mantiene a ese marido que siempre estudia Torah, que estudia y que nunca jamás ha trabajado ni un día nadie. ¿te fijas? Entonces mm. todo esto a mí me da vuelta y vuelta. La no es lo que yo, lo encuentro maravilloso. Sí. Sí. Y leer, leer la historia de Luria y de todos los personajes que tiene la historia la historia espiritual entre comillas que es bastante lineal mm. de todas maneras es, es muy brillante que tiene momentos especiales no es como que cuando dios llena da, da la, la sabiduría y llena los vasos pero los vasos se quiebran y en ese quebrarse es donde se deshace el mundo porque empieza a dar vueltas por todos lados todo no y y lo otro que me impresiona mucho es que decía, dicen que para que pudiera existir el hombre, Dios se tuvo que retirar. Porque si no bastaba con Dios, ¿por qué iba a estar el hombre? Entonces él se tiene que retirar para que exista el hombre. No puede haber Dios y el hombre. Mm. Entonces todo eso, y yo trabajo mucho con la memoria además, mucho, mucho. mucho. Sí, sí. Eh, esto es que me pareció eh, lo más lógico cuando... Incluso cuando fue entrevistada por, por el entrevistador que por acaso era un hombre que se quedó muy impresionado porque hablaba muchísimo bien. y Yo no necesitaba incluso de hacer preguntas porque ya empezaba explicando todo el trabajo. Muy interesante. A, a, a propósito de esto, no sé si en esta entrevista o en otra que hablabas de, de la diferencia entre el término performance y acción, porque defiende que el término, término acción es un término, eh, bueno, menos uh, próximo de este in uso internacional. No sé si te sabes o si tú conoces eh, la idea que... Eh, eh, Felipe Ehrenberg. Felipe ah, Ehrenberg eh. ha hablado de una idea de, eh, eh, sugiere el nombre performa que podría sí. ser... Eh, un nombre más eh, próximo de, de lo que performance de nosotros, además que performance tiene la idea de atravesar la forma. ¿no? Eh, a mí me siempre me, me agrada pensar estas opciones, a, al pesar que el nombre performance sigue siendo un nombre que no desaparece. Ah, hay muchas alternativas, incluso acá en Brasil hay Varios artistas que sugieren otros nombres, pero siempre el término performance se vuelve internacional, sí. ¿Sí? Entonces, querida, me me gustaría que tú hablas un poco de esto, porque esta idea de acción al mismo tiempo pienso, bueno, acción estaba en una de las categorías del accidente de de los accidentes de Aristóteles. Entonces, es una base de, de toda la historia de teatro. Entonces, acción también puede ser una cosa eh, vista como, o decir así, eh, eh, próxima de, de la idea que to, incluso nosotros decimos, no sé si en español se, se hace eso, pero decimos filmes de acción, no, filmes que claro. son en, en portugués... Sí, sí. Eh, entonces acción tiene también un sentido, tiene este sentido de arte de acción. Me acuerdo también de, de, de Canadá, que, que ellos, a ellos les gusta hablar uh, de arte de acción también, eh, accionar, ¿no? Mm. Entonces, eh, hay esta, esta, estas diferencias terminológicas, pero todavía sigue... Seguimos usando performance al, al final, ¿qué piensas de pero, pero al final yo encuentro que está bien. Pues, no me, igual como no me, gusta, no, no me gustó nunca, yo hice lo que intervenciones de espacio. Hasta hoy día las llamo intervenciones de espacio que de, después se llamaron instalaciones. Pero uh -huh. instalaciones, un, un, un señor que, que arregla la luz, instala la luz de tu casa, te fijas, o sea, es también son esas palabras que son un, tan ambiguas y tan incómodas al final. Ahora, la acción, eh, claro que la acción de arte viene más para Latinoamérica, por la palabra, porque no es inglesa, o sea, es, uh -huh. pero para mí no es acción la performance, es un acto, y de ese acto, acto sí, sí. se saca un segundo que es como un suspiro, o sea, va uh -huh. más allá de todo, o sea, es casi casi es el es como la nada, es como, como cuando dicen que el buto el baile del buto es el baile de un muerto bailando. Mm. O sea, hay una situación en la cual tú casi no eres y entonces haces ese suspiro, cuando ya no, no eres tú, sino que eres ese otro. O sea, te, te transformas dentro de ti mismo como que te das vuelta y entonces te miran por dentro, te miras por dentro, entonces hay... Entonces, para mí, la performance es un acto, o, o sea, es un, es un acto, no acto en el sentido de sí, de teatro, sino que acto de que tú dentro de la acción hay actos, pero dentro del acto está es el segundo, el suspiro, el levantar el pie para ponerlo en el suelo y levantar el otro, y entonces entre ese pie que se levanta y el otro pie que se levanta está mi performance. Mm, es eh, ya... ¿Ya pasó a, a tú que de, de tener tu, tus trabajos reperformados, o sea, una otra persona que ha hecho tu trabajo una vez más? Sí, ¿Qué el, tejido, de... el tejido me lo copiaron, sí. El tejido, no solamente me lo copiaron, sino que fueron puestas fotos mías como que eran de otra persona. Pero no puedes hacer nada, tú sabes que. No, no, hablo, he... no hablo solo de copia, pero eh, de una... De una... Eh, de un reperformar, o sea, de, de, de tener su trabajo como referencia y hacerlo eh, para citarlo, ¿no? Por ejemplo, como ha hecho Marina bramovic de trabajos de Chris Burden o de, o de no, Joseph no, Beuys o cosas así. Yo creo que soy yo la culpable de eso porque nunca les he enseñado... Sí, a veces le he dicho que la única manera de aprender a dibujar es copiar, digamos, y de hacer una performance, podría ser que hiciera la performance de otro. Pero en general, encuentro que la idea tuya es muy buena, porque es, es ahí donde se aprende, porque no, no, no todo, a ver, todo existe. Es, es, existe el caos, pero todo está. Es la manera que tú lo ordenes y que haces algo nuevo. Porque no, no hay nada, en el arte no hay nada nuevo, ni en la vida hay nada nuevo, y todos somos, ¿cómo te puedo decir? Estamos si no estaríamos en un agujero negro digo yo. o sea, estamos aquí. estamos todos en un hilo ¿no? sí, estamos todos sí. ligados en un hilo sí, continuo sí. entonces eso, eso a mí me me impresiona y me, me maravilla y fíjate que este año con el Zoom que yo he tenido que hacer uh -huh. clases a través del Zoom ha pasado algo muy extraño con las estudiantes porque son mujeres y hay una uh -huh. chica, dos chicas que son trans y entonces uno sería hombre y otro sería, no sé, una Pero tenemos muchas conversaciones. Y ha pasado algo de, de la brillantez de los seres humanos, de estos muchachos, sí. que yo no lo había tomado en cuenta antes, porque antes éramos puro cuerpo ¿no es cierto? Sí, entonces, sí. Tampoco, eh, o sea, o nos vamos al cuerpo o nos vamos a la filosofía. Y no, ahí están. Este año me pasó el darme cuenta que son tremendamente pensantes los que, hacen, los que hacen performance. Y dudosos, y autocríticos, y con miedo a que no resulta, y con una sensación de ir y volver, que, que también me puede pasar a mí muchas veces, pero como yo creo, vengo de una familia de muchos depresivos, de bipolares etc., y creo que mi resiliencia está en que yo hago arte. O sea, yo me moriría si no lo hiciera. Si no hiciera, uh -huh. si no creara más bien, y si no estuviera pensando en eso, más que en qué voy a hacer mañana. Mi madre se levantaba a las 3 de la mañana a preguntarme y qué vamos a hacer de almuerzo. Imagínate, yo prefiero despertarme a las 3 de la mañana. Para hacer arte de... No, es tanto que eh, yo de repente siento que yo ya hice la obra dentro de mí. Sí, sí. era de, corrí, era de este porte chiquitito, me metí en mi cabeza, di vuelta, di vuelta, entonces, como hay ego también y tengo que mostrarlo, porque no es solamente, que, entonces siento que hay como una ortopedia, o sea, hay una tercera pata que tú te pones, una pierna que tú te pones hecha para mostrar, porque eso estaba listo ya, o sea, es como extra, de, extra de la, del, del hacer arte, está el hacer arte, o sea, Está porque hay que, porque claro, uno se tiene que comunicar, pero hay sí. muchos también artistas que deciden que su obra está lista cuando ya la pensaron. Eso es muy extraño, pero siguen siendo artistas. O sea, no sé cómo lo. No he entrado mucho en él. Bueno, el, existe ¿sí? una, un, un cineasta brasileño que a ellos les gustaba, ellos, muy singular, aún está vivo y aún produce. Eh, a ellos les gusta hacer el film pero no le gusta terminar el film, entonces, ¿Eh? ello se queda enullado cuando tiene que hacer la edición, todo eso, porque es la situación. Esto se, se, se, se parece muy, mucho con mi situación también. A mí me gustaba mucho más de ver, por ejemplo, una banda que se presentaba, que se presentaba en vivo y no en estudio o grabada en estudio. A, a mí claro. siempre me interesó esta situación en vivo este cineasta, que es Julio brasileño una vez habló de esta situación y dijo, a mí me gusta hacer los filmes, pero después, después que terminan ya no me interesan más, ya no perco todo el interés en el filme, porque lo proceso es lo que me interesa. Y esto es muy interesante porque eh, el cine es una cosa que hace un producto, que no es tan performática, sino que solo en el proceso, pero, pero insiste en esta historia de producto. Eh, Julio hace un cinema performático, y mi, mi visión, porque a ellos le interesa justo el proceso, ¿no? Eh, ah. Incluso tiene dificultad de, de escoger cuáles las escenas, tanto que en el inicio del film, de, de los filmes de Bresani, siempre tiene todas las las, las marcaciones de, de, de la entrada de las escenas, porque sí. siempre quiero recoger una vez más a esta situación. Eh, estos, eh, también quería hablar contigo de, eh, de esta, esta cosa de la orija porque eh, si sí hay una obra que ya estaba en tu mente y que tú has mostrado a nosotros, que me impresionó muchísimo, fue tu edición de las máscaras para el rostro. Porque ya. cuando sí. estuvimos en Valparaíso en, en, en, en Chile, estabas haciendo un trabajo que era un poco semejante a este de las orillas de 2016, que entregue la orija que era también una cosa con hilos, sí. no y que Esa tenía máscar esos, era no de, de, de máscaras, de. Mm. y después Viene 2020, estamos nosotros todos con máscaras ahora. Entonces sí. siempre me mi, mi acuerdo de este trabajo. ¿Cómo es eso ahora? Porque eh, en verdad tú has eh, eh, ha hecho una previsión de, de la performatividad de este momento. Fíjate, sí, a veces, por ejemplo, a Adaro, que es una muy buena curadora, habla algo de eso, te lo puedo mandar, en que dice... Como yo el año en el 2015 eh, vi el futuro, entre comillas, o sea, vi que nos tenían, porque yo hice una performance en que nos besamos con, con todos, o sea, eh, con Alexander, con, con todos, porque nos ponemos yo la mascarilla, el otro la mascarilla y el Rush que está dentro de un. Exacto, plástico. exacto. Entonces, hay una cosa tan limpia, tan. Eh, porque ahí es donde llegamos a esta pandemia, porque el ponérselo en sí es ponérselo porque voy a operar, ¿no es cierto? Pero cuando yo hago eso, lo hice también en el 2015, hago eso de que todos nos ponemos y hacemos el amor, pero con una máscara. Entonces, eso ya es, en realidad, qué sé yo, ¿de dónde vienen esas premoniciones, esas memorias, esas... Memoria del futuro, no lo entiendo yo, o sea, eso, sí, eso lo es... lo que ha hablado de Mapuche, que, que piensa que estamos a ver el pasado a frente, no al futuro. Esto es muy interesante. Eh, después eh, hay este video de... de que que te, con, te, pon, te han ponido... A veces mi español se, se trompea todo. Te pusieron en una situación de obra icónica del arte de Chile. Ah, es que sí. tú te ves en como este por, por señal, un video muy bueno de 2020, que la chica habla de tu trabajo es como un trabajo icónico. Tú sí. ves como tu trabajo como un trabajo icónico del arte de, del arte de Chile. Para mí es de todo modo, porque Para mí, siempre no. me acuerdo. Para mí me asustó, porque parecía como que me una cosa que no no no no está dentro de mí yo eso lo hice muy joven saliendo de la universidad en los años 70 en que explica un poco este trabajo porque Entonces, puedes, puede pasar que las algo... personas que están asistiendo nos no sepan yo, todo yo pinto, lo que... eh, en, en telas de un metro 10 por un metro 50 vulvas de mujeres pero de mujeres debe ser la mía me imagino no sé pero que, que está en rojo, muy fuerte, y que no hay nada más. Y eso es, yo lo propongo como una mano, como un pie, porque es parte de un cuerpo. No es, eh, no es eso lo que es tabú, porque no es la mano, no es tabú. O sea, ¿de qué es lo que pasa? ¿De dónde vienen esas situaciones tan horribles en las cuales cuando le cortan el clítorio a las mujeres. Sí, sí. Entonces hay toda una situación de posesión, tal vez, de... de, de y yo estaba saliendo de un matrimonio muy, muy difícil, pero además estaba con una idea fija de que esto era lo mío. Pero no es al mismo tiempo una idea fija porque fue más allá de mí. O sea, lo pinté y creo que casi no supe lo que pinté. Yo dibujo muy bien. Entonces, debo haber tenido muchos dibujos sobre eso y de repente en el último año de la universidad, yo había entrado como una señora elegante, de taco alto, entre los 26 años después de haber tenido los tres hijos. Y ahí, en el tercer o cuarto año, yo hago este, esta, esta, esta primera obra, que es la que ella dice que es icónica, es la primera que yo hago de todas las vulvas, que fueron, no muchas tampoco, muchas perdidas, pero... Eh, está la situación de de déjenos tranquila, o sea, somos, no somos mitos, somos reales. O sea, el pene es pene. Tampoco, mira, en el momento que yo hacía las vulvas gigantes, mi amiga eh, escultora, la, la Jimena Rodríguez, hacía unos penes de. Unos penes gigantes también, sí, esto también, está bien, sí. en el video. Extrañamente. Sí, sí. ¿no? Entonces, había algo ahí, yo creo que si ella hacía eso y yo hacía lo otro, no era yo nomás. Había algo en el aire, ¿no es cierto?, que pasaba. Sí, por supuesto, sí, sí. Mm. Creo que sí. Todo, en todo el mundo había un, un poco de esto, una preocupación con esto, pero en el contexto que tú produciste después, bueno, con, con toda la cuestión de la dictadura y todo eso, eh, el trayecto de este trabajo se quedó muy difícil, ¿no? Sí, pero tengo muchas instalaciones. Lo que pasa es que yo no las he mostrado porque estoy en, en la performance y después mostraron esa pintura. Pero yo tengo cuatro instalaciones porque me demoraba cuatro años en cada uno, cinco instalaciones súper interesantes pero que son demorosas, que son, yo soy grandilocuente, soy signo fuego, entonces todo lo quiero gigante, entonces quiero los museos uh -huh. más gigantes, tengo 40 metros de altura, 400 metros cuadrados de, de piso, sí, este, sí. eso por ejemplo cuando hago queme sus naves, que no sé si lo visto esto es una, es una es una a mí me interesa que la gente cuando entra algo que yo hago que es una, cuando se llamaría una intervención de espacio, no lo reconozca, o sea, yo me doy mm. este, este, este. pero al final hay una performance, porque hay una especie de barco que es de en realidad unas eh, redes que sirven para tapar eh, uvas, no sé qué, y entre medio yo puse unos dibujos con un barco que era de una línea y que estaba pintado con una tinta que no se veía, que tú si le ponías un punto de incienso, esa línea caminaba uh -huh. y se se dibujaba el barco. Entonces, uh -huh. era y, y yo, mira, pasó que fueron miles todos los días tenía que seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo pues me invitaron a, a Suecia con eso y recuerdo que hasta un japonés hizo una especie de de rezo antes o sea había toda una cosa porque el queme sus naves parte de eh, Hernán Cortés de sí que quema las naves para que los los eh, sus soldados no se quieran volver pero también está como segundo nombre, en realidad, el difícil viaje de regreso. O sea, es, yo quemo los japoneses, los norteamericanos, los gringos, o sea, los ingleses y los japoneses dicen eh, romper los puentes. Nosotros decimos quemar las naves, porque viene seguramente del Hernán Cortés, ¿no? De que tú quemas las naves y no sí. puedes volver. Pero hay un sí. difícil viaje de regreso igual. Mm. En este punto hay también las cuestiones todas de, de colonialidad, ¿no? que ahora está hablando muchísimo también, porque una de las otras cosas que este proyecto, incluso este proyecto de, de estos este videos, es eh, uno de los propósitos es hacer justo la conexión con los artistas de eh, Hispanoamérica y de Brasil, que todos sufrimos con el proceso de colonización y al mismo tiempo tenemos eh, esta diferencia de lengua que no creo que sea tan fundamental, entonces no, me he tomado de coraje para importante. hacer esto. <risa> sí. Entonces, eh, ¿por qué podemos hablar portuñol Y al final, al final, tal vez en el futuro esto puede ser un, una, una lengua de resistencia también, pero... Eh, lo que, me, lo que más me, me, me eh, llamó atención en, esta, en este trabajo, porque hay un, un trozo de este trabajo en, en, en uno de los videos, es esta cuestión de, de, de, de, de colonialidad, eh, eh, de cómo se da este proceso de nos construirmos ¿no? nosotros fuera del ciclo no de, de, del arte internacional, del arte europeo. ¿no? Claro, porque yo lo que pienso, creo que somos, eh, como latinoamericanos, no podemos separarnos de lo sociopolítico. O sea, nosotros somos sí. comprometidos, no podemos hacer arte no comprometido. Es muy raro que se haga. Sí, en pintura. En pintura yo veo que se hace mucho arte por el arte. O sea, hay que vender, hay que hacer... Pero cuando uno se compromete desde adentro, tú no puedes dejar de ver. Que, que está el estallido social, yo me acuerdo que yo les di de tarea a mis alumnos que se fueran a una marcha, pero con performance, y se fueron vestidos con distintas cosas, se pusieron botellas, se pusieron, o sea, estaban no haciendo una pancarta, sino que siendo ellos parte, de, ellos el estallido. Fue muy interesante porque fue una tarea que yo, tarea una propuesta que yo pensé que ni siquiera se iba a, a realizar, pero sí pasó y fue muy, muy brillante porque eh, era como bueno para mí fue mágico también. Pero insisto que nosotros, ¿sabes qué me pasa a mí con el arte europeo? O sea, con, el, con la performance europea, mm. cuando veo a estos señores patear unas piedras con las manos en los bolsillos, vestidos muy elegantes, y a otra niña con unos globos que se levantan, y a otra señora que le pega a alguien. Yo digo, ¿qué están haciendo? Fíjate que no entiendo, y creo que el Black Market es mucho eso. No, desde mi corazón, desde mi vísceras no entiendo esa persona. Así, entonces, eh, habla un poco más de esta experiencia, porque estuve, hay uno de los vídeos que están acá, de 2017, que es justo el encuentro con Boris Nisloni, que por nada es un artista que me gusta muchísimo, cuando hablaste de la piedra esto me, me llamó la atención porque pensé, bueno, está hablando de Boris ¿cómo fue esta experiencia? con muy, fue artistas? muy linda es un ser humano maravilloso es un ser humano muy querible además, yo había estado con él y además tiene ese archivo de todos los sí. que eso es, es un lujo pero wow. además nos comprendimos de bueno, hablamos en inglés pero él estaba metido en su en su, eh, en su creación, pero estaba comprometido con nosotros. No estaba haciéndolo como que fuera un europeo, haciendo sí, diferencia, sí. sino que estuvo con nosotros, dentro de nosotros. Entonces, y el taller nos llevó a lo que hicimos, si tú lo ves, eso fue el taller de Boris, lo que nos llevó a hacer todo lo que hicimos, juntarnos, eh, darnos vuelta o sea, hacer, hacer eh, como un poco el saltimbanqui de la performance, ¿no? El, ¿Por qué no jugar? Además, es lúdico. Todo lo que hacemos es lúdico. Y él lo permitió. Porque si él fuera un conceptual puro, no te habría permitido jugar, ¿no? Sí, claro. ¿No? Tenía no. que... Te... Esto esta es una otra cosa que es muy interesante. que Mientras que hablaba de, bueno, de los artistas que no tenían un, una, una conexión política, me acordaba de algunos artistas eh, constructivos brasileños que todavía sí. tienen siempre una conexión política. Por ejemplo, hablamos de Ligia Clark, que podemos hablar de Elio Chisica, que ha empezado su trabajo como un trabajo geométrico, uh -huh. no totalmente riguroso, geométrico, pero al mismo tiempo esto me fascina. Incluso estoy trabajando exacto en esto. Es que los artistas como Helio y como otros artistas, eh, poetas y todo eso de, de, de la cultura brasileña, tiene siempre un vínculo, una conexión con la cuestión eh, del contexto eh, de una forma o de otra, mismo que sea aparentemente una cosa que, eh, que sea, por decir, eh, eh, formal. Me, no me gusta personalmente hablar este término formalista, porque no. esto fue utilizado, por ejemplo, en los peores momentos de, de Rusia y de la Alemania, de represión a los artistas, que se los acusaba de formalistas. Pero de todo sí. modo, a veces hay trabajos que parecen que no es obvia la conexión, ¿no? Entonces quería también pensar un poco eso, porque Incluso en sus trabajos, por ejemplo, estás a hacer uh, un, un, un trabajo que, en que pasas una línea por sus manos y que la vas cosiendo sus manos. Entonces, uno podría pensar que esto era solamente un ejercicio formal eh, que hacías sí. o... Eh, en tanto esto eh, tiene una dimensión eh, muy importante porque incluso lo que hacen en el modo como haces tú de lo que hacen muchas mujeres, es una imagen tradicional de mujer, a coser, a hacer su trabajo, y entonces no te da cuenta de inmediato que estás a hacerlo con sus propias manos, ¿no? Entonces, sí. esta, esta dimensión eh, también es una dimensión política. A veces, todas las veces que pon, pones, o como en Alzheimer, que... Tú llegas ya cubierta y abres, y rascas uh -huh. eh, eh, el, el pañuelo que está envuelta como si fuera una momia, empezas eh, uh -huh. eh, a, a, a, a encender la, la, la, las, las velas. Uh -huh. Todo eso es, eh, eh, siempre me parece una intervención muy, muy, muy política, al pe, pesar de no ser tan obvia, No, no pero también es chamánica, ¿no es cierto? Tiene sí. una cosa de... de, de y también eh, hay algo que me lo hizo ver cuando fui a la Martinique, un muchacho, que había algo de, de la valentía de mostrarle edad también. De la valentía de ponerme una ropa en la cual se me podía ver un seno, sé, no se me podía... O sea, no era lo bonito ni lo bello. Era lo bello de lo bonito, no sé. Era fuerte. Era interesante, mm. era enérgico, pero al mismo mm. tiempo era de una mujer mayor. O sea, también tengo que asumirme yo dentro de toda esa situación. Y por sí. supuesto el Alzheimer nos rodea a todos, pero yo tengo 82 años y no sé si... Por suerte que estoy absolutamente en mis cabales, lo cual me alegra mucho, pero ahí está el fantasma, como una señora que me decía el otro día, tuve unas clases en que me enseñaron a ver a cómo yo podía eh, enfrentar el Alzheimer. Pero yo le digo que si no, ¿tienes Alzheimer? No, pero eso es lo que enseñan los geriatras. O sea, <risa> como divertido, ¿no? Eh, hay una cosa con la edad que en La Martinique me pasó: fuimos a unos lugares en que tuvimos que meternos en unos lodazales, en que eh, hasta la mitad de las piernas para llegar. Y yo fui, todos fuimos ya. Y de vuelta alguien me preguntó. ¿Qué edad tienes? Yo dije 79 años. Y empezaron todos. Dame la mano. No, dame la a mí. Yo te sujeto. Yo te... O sea, sí, sí. fui otra. En dos minutos era otra. ¿Te fijas? También está uh -huh. dentro. de una... Esto pasa conmigo ahora. Porque hasta bien poco tiempo aún no estaba en esta situación de, de ser de la consideración de viejo. Eh, sí. Cuando nosotros pasamos de los 60 en Brasil de inmediato todos empiezan a te ver cómo, este, esto me pasó incluso en la performance personal, ¿no? Yo, yo me voy al supermercado con, de lo mismo modo que me voy siempre, pero de algún modo ya no es la, más lo mismo porque percebo que las, las chicas, las, las, los, los atendentes, todo eso, ya me tratan como, bueno, si o no necesita de una ayuda y todo eso. Entonces hay todo. Hay toda una semántica que tú sabes muy bien, hay toda una semántica eh, corporal né, que viene junto con esta experiencia ¿no? de, de la vejez, como si fuera una cosa que de repente te desaparece completamente. Y claro. al mismo tiempo, eh, me entusiasma muchísimo esta cosa de, de Black Market, incluso he hablado de esto con, con, con Alexander, que es justo... Eh, un tipo de artista como, como tú, que no está en este en esta frecuencia humana, sí. ¿no? Al sí. contrario, que se hacen siempre... Hay unos movimientos de Boris en la oficina, en el workshop, sí. Que, sí. que está en el video que son impresionantes. Impresionantes, ¿no? ¿no? Sí. No, y a mí... Es, es, que, es que yo creo que la... Es que no hay vejez. Lo que pasa es que nos pusieron una vestidura que sí. dura tanto la tela como nosotros duramos. O sea, nosotros estamos iguales adentro. Es la vestidura la que se va claro. echando a perder. O claro. sea, los harapos, como toda, como toda tela, se va envejeciendo, se va rompiendo todo. Pero yo adentro de mí, no, no sé qué edad tengo. No sé qué edad tengo. O sea, tal vez los achaques de la edad sí están, pero la realidad es que me pusieron un sallo, una capa, y esa capa es la que ven, no me ven a mí. Entonces ya no me importa porque cuando hago performance no tengo edad de nuevo. Hasta sí, que sí. para los que los que miran tampoco. Sí. O sea, sigo siendo yo. Entonces sí. eso es también maravilloso. Pero sí, sin duda. Como, como tú dices, no sé, hay gente que ya a la, a la edad mía están haciendo memorias nomás, no están trabajando en el arte... Pero yo siento que es lo único que puedo hacer es trabajar aquí yo, yo, y hacer clases. Yo tengo la suerte de estar en una universidad que se llama de la administración pública y que se supone que no me pueden echar porque yo ya soy titular, profesora titular, por lo tanto sí. tengo una cuestión asegurada. Entonces, una posición. Que... Mm -hmm. Claro, entonces yo le decía a un amigo de allá la otra vez, yo creo que ya me tengo que jubilar. Tú estás loca, me decía. Hay una profe en ciencia que tiene más de 90 y que no se piensa en ir. Entonces quiere decir que. Eh, bueno, la... si se, se, se, se, esto va como está, para llegar a los 90 y al 100, aún en la Universidad de la Playa Ancha, me gusta muchísimo <risa> este nombre. Mira. Este nombre es increíble. Como, como, no, incluso en Brasil no hay ninguna universidad que tenga un nombre semejante a la Universidad de Playa Ancha, Lo que, que me hace entonces, siempre pensar en el paraíso, en, en Viña playa. del y todo eso. Pero es que también el barrio en que está la la universidad mm. es la República Independiente de Playa Ancha. No, es <ríe> todo un lugar donde vive la gente de Playa Ancha que se mm. sienten playanchinos ni siquiera son mm. porteños, sino que sí. viven en otro mundo, ¿te fijas? Entonces, Playa sí, sí. Ancha tiene un sentido también de, de, de identidad. La identidad mm. de esa gente no es, y están arriba, están en el cerro, muy arriba, y muy arriba, y más arriba, y las poblaciones no. cada vez más pobres. Y, pero es muy, muy interesante eso de, de que tú entras y el orgullo que ellos tienen de la panadería, de ser playa chino y de todo, hacen no me dice si usted no encuentra un, un, un dulce como este en el plan, porque el plan es la parte más baja donde está la playa ¿no es cierto? después están uh -huh. los cerros elegantes como el que estoy yo que abriendo una casa en, esta, en esos viejos eh, Paseo, cerros uh -huh. de ingleses y de, uh -huh. y de alemanes creo, no sé están estos cerros que cada vez están hay mucha pobreza, esa es la verdad y entonces están estos cerros ...y está en esta playa ancha que tiene, es muy antigua... ...entonces tiene un derecho a ser playa anchina... ...o sea, a tener la República independiente de playa ancha... ¿te fijas? entonces es interesante... ...además de la playa ancha es muy bello... ...metáfora, ¿no? es decir la playa ancha, o sea, es como... mm. ...que tiene sí, espacio... sí y que ...en que donde, donde hay playa, espacio... ...donde te dan posibilidades... ...yo quiero una playa ancha, yo quiero que me den posibilidades... Sí. Por eso le digo, no quiero que me, me den vergonzosamente o orgullosamente o, o no sé, no es porque quiera la edad, pero no quiero que me estiren la mano para sujetarme. Sí, sí, <risa> hay <risa> un orgullo <risa> también. Pero no quiero que me sujeten, no sé si me explico, o sea, todavía no sí, me total. Sí, sí, sí, porque son personas que quieren, que son, eh, que tienen orgullo de su situación, ¿no? Que son... No, porque yo ni tú ni yo tenemos ninguna edad específica somos los que somos nomás tú, Licef, o sea, no, no la, la experiencia a lo mejor no sé haremos mejor clase todo eso pero no sé no sé cuánto más distinto a hace 20 años podemos ser Sí, entonces para tú no vale la. pensando en la pedagogía de la performance, no vale esta. Tú sabes que Deleuze, Gilles Deleuze, el filósofo, eh, desistió de dar clases porque a, a cada vez que iba a dar una clase tenía que gastar mucho más tiempo para preparo de la clase, entonces eh, se quedaba un, un, un excesivo eh, dispendio de tiempo para preparar. Cada una de las clases no soportábamos esto. ¿Qué piensas tú? Yo vergonzosamente te digo que nunca he preparado una clase. <risa> sabía, no ya sabía tu respuesta. Sí, no, en mis, no, mis clases, no, no, mis clases no, no, de no, performance no las preparo también. No, yo no preparo y nunca las he preparado, ni siquiera cuando enseñaba dibujo. O sea, si enseñaba dibujo, tenían que dibujar. Ahora lo que traía eran cosas muy extrañas, porque podría traerles una piedra, por ejemplo y tenían que dibujarla pero también traía un ge geólogo que explicaba lo que eran las piedras, cómo habían sí. piedras muy antiguas, tan antiguas, que se movían como que fuera agua, o sea, no, no se quebraban, eso eran las millones de millones de años, pero si hay más nuevas, esas se, se cortan, las más nuevas no soportan la onda, en cambio hay uh -huh. piedras que sí soportan, entonces hay toda una, a mí me entusiasma la relación y cómo... cómo... O sea, para mí me maravilló que las piedras pudieran moverse, esas viejas piedras sí. que son montañas, ¿no? Pudieran tener, sí. o sea, pudieran bailar, eso es la verdad. Pudieran, mm. mientras nosotros nos estamos muriendo por un terremoto, ellos están bailando, porque no se quiebra, no se quiebra. No se Esto es muy interesante. Me gustaría, para, para, para terminar, volver a, sí. al inicio, eh, a las imágenes del cuerpo desnudo porque esta es una de las cosas más que siempre se habla de performance, bueno, en los clichés que se hablan de performance siempre se dice, ahí me fui a un, a un festival de performance y había una gente desnuda haciendo cosas extrañas y todo eso. Eh, y para nosotros, eh, bueno, yo hice mi primer performance desnudo cuando tenía casi 50 años, entonces... Eh, ¿Qué piensas de esto? De esto de, de hacer un. De, de, de, del cuerpo, de las transformaciones, en esto que, que me gustaría llegar, las transformaciones del cuerpo, porque incluso los, de, los diseños de las vulvas estaban ya, había allí ya transformaciones del cuerpo, sí. de las dimensiones, de todo eso. ¿Qué piensas? Sí. De eso? Ahora, mira, yo. en 2017, yo fui a Venecia. A, con best and Page hicieron mm. un work maravilloso y nos pidieron que no lleváramos nada porque teníamos que hacer cada uno una performance con lo que había muchos se fueron preparados yo no yo fui como gringa que soy gringa chilena pero chilena gringa pero aquí manos cruzadas sin hacer nada y cuando me tocó a mí hacer una hacer la performance eh, hacer algo le pedí ropa Chaquetas a todo el mundo, chaquetas, chaquetas, calcetines, y me puse todo eso en una especie de, de jaula que había, de, limitada por cuatro, cuatro palos, ¿no? Y uh -huh. empecé a sacarme esa ropa, y a sacármela, y a sacármela, y a sacármela, hasta que, eh, ¿qué sé yo? Un calcetín. Mira, empecé a llenar ese cuadrado de fija, de todo esto, y de repente recordé, o, o estaba recordando sin darme cuenta, un poema que había hecho alguna vez yo sobre los campos de concentración en que mm -hmm. te desnudaban entonces te, cuando estabas desnuda te decían y ahora al barbero y ya número tatuado entonces esa, eso me salió después pero ahí yo ya estaba desnuda fue primera mm -hmm. vez en mi vida que me desnudo en una reforma y es en esa performance cuando me pidieron que le hiciera de nuevo que la hice aquí en chile eh, también me desnude pero no me he desnudado nunca más ni antes ni después nunca mm -hmm. Fuera de lo, de lo que pasa con el cuerpo eh, con, decadente, si tú quieres, de, de la performance que hago del Alzheimer. En que estoy, estoy con una pequeña, con una cosa muy chica en, encima de sí, mi cuerpo, sí. casi desnudo, pero no, no, nunca lo he hecho. No lo necesité hacer. Después discutimos mucho y hablábamos mucho y ahí aprendí la palabra psicogenética porque decía, pero si es que esa memoria, porque yo decía, ¿por qué salió eso? Yo, decía, yo nunca, me, entonces una, una australiana esto que me dice, pero si esto está, está, está, en, está en ti, es tu memoria, eso es como, es como es, la memoria es anticipada. El Claro, está como la memoria anticipada de las mascarillas, ¿no es cierto? Eso es el al revés, mm. porque yo era todos los que murieron en el campo de concentración, porque estaban todas sí, sí. ropas botadas, botadas. Después eh, Baltiansky, yo vi una exposición de él en el Petit Palais en Francia, en el Petit Palais, en que hizo una especie parecida a lo que yo te digo, así como cuadrados, cuadrados, cuadrados, y todos con ropa. Y significaba mm. el campo de concentración también. Sí. Pero es como como extraño, porque si, no sé si tienes tiempo, pero te lo cuento. Yo vi una, ah, una muestra del campo de concentración y muestran. Unas especies de vitrinas con, len, con lentes, una con maletas, la otra con... Y de repente muestran un hermoso, una tela muy bien puesta en una madera y muy bien enrollada. Entonces dice, esto está hecho de pelos de las mujeres que, que murieron en el campo. Entonces eso me quedó a mí en, el, en un subconsciente de, no solamente de recordar eso, sino que también de entrar en el tejido. El tejido uh -huh. que yo hice fue porque empezó. Fue en el 2014, 2013, y eran 40 años que se cumplía Pinochet y 70 años que se, de que se había abierto el campo de Auschwitz. Entonces, está todo revuelto, ¿te fijas? Y también estaba sí, sí, esta sí. sensación mía muy incómoda de esas especies de, de vitrinas del mall en que estaban esas, esos objetos tremendos, ¿no? Que eran. Eh, los, los lentes y todo es como cuando uno hace una una instalación, ¿no es cierto? Que el, el exceso es bueno en la instalación porque o sea, es parte de yo por lo menos que soy exuberante y barroca, seguramente habría llenado igual una pieza de zapato, pero no significaba nada. En cambio, alguna vez vi a una mujer que iba al campo de concentración y mostraba dónde había estado, dónde había muerto, dónde había estado este, dónde estaba el otro. Y finalmente muest la muestran a ella y a mí me impresionó mucho, yo no sé si alguien más. Termina toda esta cosa trágica que ahora se me pone en las pelos así como me, me tirito entera porque. Sí. Y ella de repente la muestran en un baño, de ahí, de ahí pintándose los labios. O sea, había toda una vitalidad dentro de esa muerte que era impresionante. Sí. Esa mujer sobrevivió porque pudo pintarse los labios después de sus 70 años de, de haber salido del campo. Qué Era muy, muy bello, muy, muy impresionante. Entonces, todo eso, mira, a mí me da. Ni siquiera sé cómo hablo de repente, porque yo sé que giro y giro y giro y hablo, y, pero. Pero te, hay, hay todas las relaciones y me ha hecho pensar también con esta cuestión del, del campo que en la Latinoamérica en general ha pasado e incluso también en África, han pasado la experiencia de los campos en proporciones mayores, ¿no? porque uh -huh. en verdad toda la derecha, todos estos este es criminosos de, de, de guerra que se han fuido, de, por, por ejemplo, en Brasil han llegado algunos, otros fueron, se fueron a Argentina, Buenos Aires, todo eso, entonces hay unas conexiones con esta derecha de, de, que está ahí ahora y eh, que eh, busca ¿no? eh, volver en, en su sitio original en Europa, pero también ha es, eh, eh, producido ¿no? el terror en otros sí. sitios de, del planeta, que es el terror que nosotros vivimos, que tú, que yo que todos nosotros que vivimos en América Latina ya lo conocemos. Entonces, sí. eh, no es solo una cuestión del nazismo en Alemania de los años 40, es también la cuestión de, de los militares en Brasil de los años 60, 70, 80, sí, sí. Este, de Pinochet en los años 70. y claro, yo creo que y todo todas eso. Muertes, esas muertes de nuestros amigos, desaparecimientos, desaparecidos, y que estoy... Fueron para mí, y yo era, tenía 30 años, era, era terrible, nomás, era espantoso. Uh -huh. Pero cuando tú, tú no puedes pensar en 6 millones muertos, Armenia también tuvo un genocidio tremendo, ¿te acuerdas? Sí, sí, Argentina? sí. ¿Cómo mataron también a los gitanos en los campos de concentración? A los homosexuales, o sea, a los locos. O sea, había ahí una, un racismo que era para los judíos primero, había que... Eso sí que no servían para nada, pero también estaban todos los deformes, los gitanos, los, o sea, no. Si hubiesen sí. habido más, habrían sido seis millones de gitanos, habrían sido seis millones de. de uh, para no hablar de, de todos los. de toda la claro. esclavitud de Brasil, que bueno, entonces 300 años de esclavitud de Brasil, entonces estos sí, números sí. son. son... Eh, como dije, un, un, un teórico brasileño, Luis Costa Lima, que estaba leyendo otro día, que es, es inmoral hacer una comparación estatística, pero de todo modo, eh, tenemos estas ex experiencias también de otras formas, ¿no? Pero claro, eh, porque yo veo los dibujos de los barcos, donde uh -huh. yo, cuando los negreros, y, y, sí. y que me impresionó mucho de que negros vendían negros. Eso sí que sí. me, me llegó hace muy poco y casi me muero. Pero esas dibujos, esas. Yo fui cuando estuve uh -huh. contigo allá, fui a, al museo eh, africano y estaban todas esas cosas. había Estaban las fotos, estaban las fotos, los dibujos, pero era muy. Lo mismo poco. que se encuentra acá en Bahía, sí. También. Sí, muy fuerte. O sea, y lo que pasó es que nadie es Estados Unidos que que sigue tan racista como siempre, o sea, estamos eh, el racismo existe, y, es, y parece que la gente lo necesita, no entiendo yo mucho, lo que ha pasado últimamente es es horrible, porque de repente, ¿qué sí. haces con Nicaragua? ¿Qué haces con Nicaragua en este momento? Sí, que es, <risas> que es impresionante, porque bueno... Eh, Nicaragua es una, era una esperanza de nosotros en, en los años 70 y vea lo que se transformó, ¿no? Sí, Esto también es, es terrible. Y lo único bueno, que nosotros hacíamos es... era, era ir a ver. Nosotros queríamos ir a ver a Fidel y después nos desilusionamos tanto que no fuimos a ver a sí, Fidel. Sí, sí. Hasta hoy no, no conozco todavía a bueno Bueno. Eh, fue una conversación, güey mira, tenemos casi una hora y 100 minutos de, de charla y podemos continuar. Me acordé de una de nuestras charlas que fue en tu casa en Santiago, que pasamos una tarde entera eh, discutiendo cosas y hablando de cosas todo el tiempo. Eh, sí. Entonces me acuerdo siempre muy bien de, de los debates. Lo que lamento es que tenemos que conversar sin sí, hacer esta charla, a ah, distancia, ¿no? Sí, porque, porque a mí me gustaría te entrevistar en, en Valparaíso, en directo contigo ahí. Pero eh, tal vez eh, en el futuro pues, pues, eh, haya una posibilidad de que podamos po hacerlo. Posible. Es tan posible que yo pague el arriendo de todos estos meses en mi casa en Valparaíso porque no la pierdo o sea yo sigo estando allá yo no soy de, de santiago en santiago mm. pero soy de valparaíso o sea que apenas se abra tú te vas para allá o sea sería maravilloso sí. por sí. lo momento te agradezco muchísimo por por esta entrevista por todo que hablaste eh, digo a todos los que están nos asistiendo que es fundamental conocer el al trabajo de nancy y e incluso de los artistas de chile en general que me acuerdo de, de, de ver en, en las bienales de los años, del comienzo de los años 80, que había una serie de artistas de Chile que venían a Brasil. Entonces, desde esa época, tengo una muy buena impresión de los artistas de Chile, en especial de los artistas de la performance. Gracias. Eh, Nancy, gracias muchísimo una vez más por, por tu presencia con nosotros, por tu tiempo. Eh, eh, y seguimos hablando Y seguimos conversando Seguimos, eh, seguimos. conectándonos o sea, Estamos al lado En realidad yo siento que estoy al lado tuyo ves Ahí mismo sí. estamos juntos Nos podemos dar la mano Te agradezco mucho Porque hay tan pocas oportunidades En que podamos conversar de verdad Sobre todo sí. ahora En estas cosas que, que No son con los alumnos Sino que son con iguales ¿No? Mm -hmm. Entonces, tu, mi pregunta, tu pregunta, mi respuesta. O sea, hay toda una situación de conversación con los pares que es muy necesaria. Así que te agradezco profundamente que me hayas invitado y me hayas dado esta oportunidad de estar contigo. Realmente, vamos a guardar que en el futuro podemos hacer algo juntos ahí en Nueva Paraíso, una colaboración o cosas como esta. Por supuesto que sí, lo vamos a hacer. Sí, ¿no? De ok. Veras. Ok. Queda até aí, queira aí, não saia dela sala. Que vou encerrar a hora agradecendo a todos que assistiram a este programa, a todos que assistiram ao programa de hoje. Vou falar em português agora porque é uma questão de comodidade, mas eu sei que todo mundo que está assistindo esse programa não tem legenda, todo mundo que assiste já é de propósito, que é para poder fazer com que a gente crie essa, esse hábito de aproximar as línguas, né, o português e o espanhol de alguma maneira. Muito obrigado a todos. Seguimos em frente até o próximo mês com mais um convidado em Perfolatino. Tchau. Gracias, querido. Tchau. Tchau.